Chicos, estamos de nuevo con un video eh, hablando sobre Omega Pro eh, El cual, a pesar de que ya lleva varios días de que cayó Aún así, sigue eh, dando de qué hablar eh, Uno de ustedes me mandó un video El cual es una denuncia de una señora aparentemente peruana la cual hace una denuncia pública contra los eh, uno de los líderes de Omega Pro vamos a ver el video vamos a analizarlo y vamos a comentar sobre el caso véntenos yo hace más de un año que le entregué a la señora María vino a mi casa me dijo que ¿Qué María Valdera. María Valdera. Valdera. ya de dónde es ella el video, vamos a darle los créditos, obviamente, porque no es contenido mío. Es de Radio Los Andes Huamachuco. Esa es la página de Facebook para que ustedes vayan y lo vean también, porque puede que haya contenido que les interese. De Sazón Alto. Sazón Alto, va a su casa y ¿qué le dice? Me voy a su casa a buscarlo, no lo encuentro, su niño y me dice, no, hay mi mamá ha salido y no lo puede encontrar, lo llamo por el celular, no me contesta la señora. Ya, ¿y qué, le, ¿y qué le dice esa señora? O sea, ¿cómo logra usted darle su dinero? La señora fue a mi casa, me dijo que Mega Pro está pagando bien, que, que ella ahí va a pagar arriendo, que está pagando 10, ciento Entonces, como mi hija ha trabajado, ha estado trabajando y este dinero, yo, ella me dijo que lo ponga y acá, aquí va a ganar mejor. Yo lo que veo de buenas a primeras es que... Eh... En el Perú principalmente hubieron muchos casos de eh, líderes o más bien estas personas asquerosas que se fueron a muchos de esos pueblos donde es de gente humilde, de gente que realmente no tiene dinero, eh, de gente que no tiene eh, ni siquiera el grado mínimo de educación y pues estos eran el blanco perfecto. Vean, a mí me llegaron historias de esta gente que de verdad eh, es preocupante ver hasta dónde llega la desesperación de estos pseudolíderes por llegar a tener dinero y por llegar a, eh, a simplemente ganarse esa comisión. Se fueron a pueblos donde hay gente que no sabe leer, gente que no sabe escribir. Les crearon sus cuentas, les hicieron que invirtieran ese dinero y cuando Omega Pro estaba pagando que ya podían llegar a retirar sus ganancias, se desaparecieron totalmente. Eh, y bueno, ahora en el caso de esta señora, eh, la señora no, la que lo metió no le responde, no le contesta. Probablemente esta señora no sabe absolutamente nada sobre lo que está pasando en Omega Pro, pero es para que ustedes vean la realidad de eh, cuáles son los prospectos ideales para este tipo de personas lo, lo único que les interesa realmente es eh, quitarle el dinero a la gente más necesitada. Corren mega y ahorita no quiere devolverme. Yo cuando lo llamo me, no me contesta. Agarra a la señora, lo paga el celular, no me contesta, me vengo a su casa a buscarlo, no le encuentro. Los niños me dicen que no hay su mamá. El dinero ha sido de su hija. Digo, mi hija ha trabajado ella para ese dinero, para ella que compre su ropa como ese el joven. Y yo le dije, Pone, mi hija, porque ahí va a ganar mejor. Y ahora no me claro. quieren devolver. ¿De, de cuánto Entonces, es la suma que usted le entregó a la señora? Mil soles. Mil soles en efectivo. Usted le entregó el dinero. ¿Cuánto es mil soles en dólares? Vamos a preguntarle a Google. ¿Cuánto es mil soles en dólares? mil soles peruanos equivalen a 261.77 dólares bueno, estadounidenses. en realidad no es, no es tantísimo, eh, es una cantidad, claro, para esta, este tipo de personas, eso representa eh, prácticamente el ahorro de muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, para es, para este tipo de personas, eso es mucho, mucho, mucho dinero. Y no solo es el hecho de, de, de perder el dinero, sino también la decepción, el hecho de que usted sienta que jugaron con sus, sus sentimientos, con sus emociones, el, el hecho de usted sentirse manipulado. Esto es lo más grave, no no tanto el hecho de perder el dinero. dinero si yo le entregué manos ahí a ella a trabajador, y trabajadores, ¿qué serán de ahí de Megapro? Y dónde? Ahora... de dónde, en estas oficinas? ¿De acá? Sí, acá en la oficina. Le que regalo. está aquí al frente de la municipalidad, en y ese hotel. Y le entregué yo el dinero a ella manos de ella con trabajadores que trabajan ahí y ahora ya no quieren devolverme. He venido varias veces, vengo a buscarlo y los trabajadores me han dicho que no, que... Ah, no, que a la prensa, que no me da miedo, me ¿Quién ha dicho así. Es un trabajador que trabaja acá en, en Megapro. Eh, eh, pongan atención a esto porque eh, los líderes, eh, bueno, la, las personas eh, que metieron a más gente, ahorita están asustados y esto que le están diciendo a esa señora de que vaya, hable con la prensa, a mí no me da miedo, eso es algo que se está repitiendo mucho en estos días. Eh, en el momento de que la gente les está reclamando O sea, todavía se han burlado de ti sí, Se han burlado tu, porque me ven estoy de la chacra Pero para que lo saquen mi dinero Él claro, está eh, sí. muy bien ahí Y ahora ya porque mi dinero ya no me quieren devolver Ahora te empalan conmigo ya Ajá, ahora la señora María Valdera Tú vas, le tocas la puerta Ella que te dice, te da la cara o ya no te da la cara Porque hace qué tiempo le he dado tu dinero Más de un año ya un año ya se y me dijo que en, pues octubre, año pasado, ¿sí? sí, en octubre que venga yo a cobrar. Y he venido en octubre y me dijo que hasta diciembre. He venido en diciembre y ella ya ya no que ya se cerró las líneas, que ya, ahora que, que espera, que ya, que ya no vuelve tantos días, me han dicho que en 14 días, se ha cumplido 14 días. No hay cuando me devuelvan mi dinero. Uh -huh. Usted la busquen, y no la encuentra. Y sí, por eso ahora yo quiero que me devuelvan, porque yo, mi hija, trabajado, ¿cómo le voy a dejar tu dinero de mi hija? Que ella, usted sabe que trabajando, uno mantea pasamos trabajo, trabajando, y como que ella se va, se va no me van a devolver. Pero yo quiero que haga un favor, te, señorita, que la señora me devuelva tu dinero de mi hija, pues yo no. O sea, quiere decir que a usted le engatusaron, sí si la buscaban constantemente en su casa, le tocaban su puerta, iban a cada rato, hasta que usted entregó el dinero, desde ahí... Ya comenzó para usted su martirio. Y sí, yo iba a mi casa a decir que va a ganar, que mega pro, que, que paga buen sueldo y ahora ya, porque mi, mi dinero, él ya lo gastaron, ahora ya no quieren él ya devolverme. Ahora, ¿Cuánto, señora, iba esta señora, a mil soles? ¿Cuánto iba a ganar? Iba a ganar? Mil soles? Me dijo que de mil soles va a ganar. Y, y, ¿Al de... año cuánto? Al año me dijeron 3.000 soles que iba a ganar. Claro, ¿Es el triple? Sí, a ti me dijeron que iba o sea, a ganar. lo dejas tú un año y, te, y no te iban a dar 1.000, sino 3.000 soles. 3.000 soles, y yo por eso le dije a mi hija, ponen, hija, porque te van a dar 3.000 soles, vale. a 2.000 más encima. Claro, yo... señora, pero si usted ponía 2.000, le entregaban 6.000. Sí, a ti me dijeron, claro, sí, sí. Estos son estafadores, que este mega estafador estafadores, varias personas sí, sí, sí. los han estafado aquí, que ya no lo quieren devolver. Ahora, esta señora estafadora, esta señora sí. que le, le, usted le dio el dinero... ¿Dónde vive y, y bueno y a qué se dedica? Ella vive en Tatón Alto, no sé en dedicará, Desk pero ella trabaja aquí en Megapro. Pero ¿No en Megapro? Hoy, sí, pero yo quiero que me devuelva mi dinero de mi hija. Yo no, ¿cómo me va a venir a estafar? Porque me ve que estoy de la chacra. ¿Ustedes creen que este tipo de, de, de personas eh, sepa realmente lo a lo que se dedicaba Omega Pro? ¿Ustedes? ¿creen que esta señora eh, sabe de inversiones en Forex? ¿sabe de trading? Eh, eh, probablemente esta señora, vean, para manipularla le dijeron lo, de todo, le bajaron el cielo y las, est las estrellas con tal de que metiera ese dinero eh, y pues como les digo, ese es el tipo de personas que prospectan muchos líderes eh, me ha llegado casos de que Hacen giras, giras para incautar a más personas. Eh, pagan un bus, eh, eh, inclusive me, me contaron de casos de que alquilaban un helicóptero para irse a lugares muy, muy, muy remotos donde había mucha acumulación de, de personas eh, trabajadoras eh, de campo. Como era de tampoco a, fácil acceso, se iban y reclutaban a todas estas personas, obviamente ellos mismos creaban las cuentas, ellos mismos eh, hacían todo esto, se devolvían y se desaparecían, no volvían a, a darle la cara a esta gente. O sea, aparte de que es Omega Pro y los esquemas Ponzi una estafa, esto es una estafa sobre una estafa. ¿A qué me refiero con esto? A que mucha gente utilizó esto para robar directamente el dinero de la gente, sin meterlo a Omega Pro, simplemente iban, creaban cuentas en lugares remotos, robaban el dinero. Otros casos, eh, llegué a darme cuenta de que tenían la práctica de que la persona que te metía, originalmente no te cobraba una comisión por meter el dinero, pero vieron que estaban reclutando a mucha gente y que podían sacar una tajada más al pastel. Entonces decían, no, por cada 100 dólares te cobro 20 dólares de comisión por el tipo de cambio, porque hay que pasar de una wallet a otra, por lo que sea. Entonces, eh, inclusive una empresa que sea regulada, una empresa que sea legal y que sea eh, autosostenible en el tiempo, como lo es Amway, como lo es Herbalife como lo es muchas de estas empresas. Siempre hay personas tratando de manipular el sistema para convertir algo que realmente eh, es regulado y funciona, convertirlo en algo totalmente eh, manipulable. Tratar de manipular el sistema. En, ca en el caso de Anway, he visto gente que eh, prácticamente obligan a la gente a comprar paquetes de productos, eh, cobran comisiones que la página realmente no cobra entonces eh, ahí es donde se mancha mucho el nombre de todo este tipo de de multinivel que funciona con base a un producto que si bien no puedo recomendar ninguno ni voy a recomendar ninguno eh, hay mucha manipulación detrás, hay mucha tela que cortar detrás de cosas que realmente la página no las hace, pero que muchos de los líderes eh, sí la practican. Ahora me va a venir esta estafar que, que iba a ganar y ahora ya no quiere ni devolver ni, ni dinero. Ahora hasta usted estará enferma y ya preocupada que no le entregan el dinero, sí. que se siente sí. estafada y más que todo porque es de su niña. Si él es una niña, ¿cómo le va a venir a estafar también que trabaje para ella, que ella... Ella diga que va a ganar y ahora no quiere ni devolver el dinero. Sí. Vamos a conversar vamos con a ella hija, justamente, no dice, o sea, podemos enfocarla, ella tiene su 17 calidad años. Calidad. María, buenos días. No podemos enfocarla, pero sí se le vio la cara. Minuto 5.12. Ahí está, al puro principio se le ve la cara, pero bueno, parece que se les fue años. Buenos María, días. buenos días. Buenos días. María, ¿qué es lo que piensas de esto, María? Explícanos. Cuando tu mamá te dijo, hijita, hay esta oportunidad de ganar dinero, ¿tú qué pensaste? Bueno, pues al principio yo pensé que era una buena idea, pero la gente corría rumores, ¿no? Que esa esa empresa era estafadora, este, yo no quise, pero mi mamá me dijo pongámosla a esa empresa. Te exigió. Sí. ¿Ya? Y luego, Luego, ¿qué pasó? La señora, ¿tú lo conoces a la señora este, María sí, Valdera? Sí. Sí la conoces, sí. ¿Y, qué, ¿Y cómo ella vino? ¿Ella misma recogió el dinero? ¿o ¿Quién lo recogió el dinero? Venimos hasta aquí, su oficina, estaba un chico. ¿Ya? Ahí... Su oficina, eso es otra, otra cosa que practicaban, y no solamente en Omega Pro he visto que en ganancias deportivas, en Pietra Verdi, en Cifra, en todo este tipo de, de esquemas Ponzi. Los mayores captadores alquilan una oficina eh, para tener una, una, una sede, para que se vea más real. Recuerden que todo esto eh, se manipula mediante la apariencia, mediante aparentar que somos eh, seguros, que somos eh, estables, que somos autosostenibles. Entonces, como eso no existe... Muchos de estas personas lo que hacían era justamente alquilar un departamento, una oficina de la compañía que ellos están captando gente. Eh, y y aparentemente esto era lo que hacían también en el Perú. Y a él, a, juntamente con la señora María, vinimos y ahí al señor le entregamos. Ahora, eh, escúchame, ¿te dieron algún documento, algo que te acredite, que tú entregaste los mil soles? Solamente una hoja que decía que habíamos puesto mil soles, pero no firmado por ellos. No había ninguna firma, no. solamente una hoja simple. Sí, ¿Escrita a mano o a computadora? Escrita a computadora. ¿A computadora? Sí. ¿Y ¿Tenía qué de... el logo de la empresa Omega Pro? Sí, Sí, sí tenía, tenía el logo bien. de la empresa Omega Pro. Luego, posteriormente, tú has venido para acá constantemente. ¿Qué sí. respuesta has recibido? Hemos venido varias veces a buscar a la señora y nos ha encontrado. Decían que no... O sea, esta gente lo tenían... Estaban ganando tanto dinero que por lo que veo Ellos daban un documento En su oficina eh, O sea, lo tenían todo muy Muy muy bien planeado, porque para que Ellos den un documento eh, Ahora, ¿qué legalidad Tendrá ese documento? No sé, pero de buenas a Primeras, eh, daría la Impresión de que es algo serio De que es algo real, dando usted Una factura por el dinero que está Recibiendo No haya salido, hemos ido a su casa Han dicho que no hay su... Sus hijos también paran ahí, le preguntamos, dicen que no saben dónde está su mamá. Ahora ustedes han venido a buscar a la señora y los señores voy a aproximar por estar malcriados con ustedes. Sí, los señores dicen que no hay las señoras y le denunciamos que ellos también nos van a denunciar a nosotros. ¿Y por qué lo pues van a denunciar de que... ustedes? Ustedes simplemente están pidiendo la devolución de su dinero. Sí, entonces nosotros... Ahí es donde el, el, el, el, el, el que hace el daño se convierte en el, en el dañado, en el afectado, o sea, totalmente ilógico. Y eso se ve cuando se ven acorralados, cuando ellos realmente se ven contra la espada y la pared, es donde eh, empiezan a decir este tipo de cosas. Nosotros por eso no hemos denunciado. ¿Cuál es la excusa que ellos utilizan? Que, que las plataformas están cerradas. ¿Que las plataformas están cerradas? Sí. sí. Están cerradas hace dos años, quita tu dinero ahí pues... Sí, así nos dijeron, que las plataformas están cerradas y por eso no... No podemos cobrar, que esperemos 14 días, después de 14 días hemos venido y, nada. y Tampoco nada. No. Uh -huh. Ustedes han salido recientemente del local en estos sí. momentos. Y, y se van decepcionados, me imagino ambas. Sí. ¿Alguien les atendió o nadie? Unos jóvenes han estado ahí. Unos jóvenes están ahí. ¿Podemos sí, está ir trabajo. contigo? ¿Podemos ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ¿Puedo ir? Ir? ¿Puedo ir? Vamos, señora oh, Fermina, favor, vamos a díganme. caminar justamente eh, hasta el local donde se encuentra. Estamos aquí en vivo y en directo. Bueno, hay que no es el primer caso que estamos sacando de Omega Pro. Ya aquí nos están indicando <ríe> dónde, en qué lugar Estas son las oficinas, aparentemente. ¿Cuál es? A ver, ¿cómo es un lugar? ¿Aquí? ¿Aquí atiende? ¿Aquí? A ver, vamos a ver si podemos ingresar. ¿Podemos ingresar, señor? ¿Podemos ingresar? Una pregunta, acá trabajan los amigos de Omega Pro. Trabajado más Hace tiempo trabajaba. Sí. Ellos alquilaban. A... Ese señor ya, ya, se, ya está totalmente con nerviosismo y él tiene que negar todo a partir de aquí. Los, la... ¿Siguen, ¿Siguen trabajando acá? Siguen sí, trabajando. ¿Dónde trabajan ellos? Ahorita se han ido, no sé ni Ah, o sea, aquí es su espacio, aquí. No, acá no, hay, en, ¿por dónde? ¿En dónde? Por donde lo hemos dado la financiera. No, pero la señora sí, dice que acá les ha atendido los jóvenes. ¿Acá los han atendido, dice? Acá les ha atendido la señora. ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, han venido acá y me aquí han dicho que está sí, acá está sí. acá está la porque yo vengo es que sí. el... usted aquí es la persona que da la seguridad usted es el cuartelero podríamos decir? Pues de cada... sí, sí. El, recepcionista. el recepcionista o sea la acaba de embarrar este señor eh, le hubiera quedado mejor diciendo que no, que él es el guarda porque se vería ajeno a esto pero diciendo que es el recepcionista él tiene conocimiento de todo lo que pasa aquí y los señores de Omega Pro ¿dónde atienden acá? no están no pero hombre, han, han, han estado ¿no? ah, han estado más antes yo, yo, no, no había... ¿acá no? de que he venido ya no han no estado ¿a qué horas es que ha venido? ¿Ah? ¿a qué horas es que ha venido? ¿o qué tiempo usted está trabajando? o sea, el recepcionista de la oficina no sabe nada no sabe a dónde está la gente que capta no sabe nada ¿Cuándo acá ya? Un año. ¿Un año? ¿Y señores no trabajan acá entonces ya? Ya no, sí, sí, sí. Ya no están acá, dice pero la, la señora sí, sí, sí. dice lo que lo, lo han atendido. Arriba. Señora, hoy día le han atendido a usted. No, hoy día le han atendido a usted. Hoy día le han atendido a Señorita, ¿qué ha estado ¿Cuándo le sí, ¿no? han atendido? ¿Hoy día? No, ¿qué día vine aquí? A ver, ¿cuándo le han atendido? 15, 15 días. días. Sí. Sí. Y a vengo a buscarlo, no, no te encuentro nada. Pero yo te comen no es, aquí. No es, no es de Mega es otra. Lo voy a, decir. a ver, de qué empresa es eso? No es Mega Pro, aquí he estado yo y venido, pues. Acá está Esa la señora me... María. Esa... Qué increíble, qué increíble. Eso, eso es una telenovela completa. He venido a visitarlo. ¿Cómo te a estar que visitar? Y me dices que aquí están. No claro, porque señor, yo señor me se iba me tomo... lo que estaba diciendo. Yo me pongo en su lugar, de repente. A mí también hay depositado, no, pero yo no sé ni por dónde tengo. O sea, acá no están, señores. No. Yo también he depositado. O sea, a él también le, le, le robaron el dinero. No están, si, no si está. quiere, vamos a una apuesta. Si yo le engaño... No, no, no, no, no se trata de apuesta, amigo. Una apuesta. Qué increíble. La, la pero ustedes usted descubrieron, no, no, no, no engañe, ustedes descubrieron, no desconfiamos. Se vaya a en todos los cuartos y se va no, no. no. no. bueno, a, no, a No, tampoco, no. Bueno, usted como recepcionista nos da la autorización, sí. pero vamos nosotros saliendo mejor, para, debido a sí. que el vamos, señor dice de... que no está acá, bueno, acá el señor se que no está acá en este hotel, no, en este hotel no, ubicado no, aquí. No, date ratón bonito, porque no te crema aquí me han destapado el señor acá. Son mil soles, señora. Me han destapado mil soles, fuera entiendo. tu regalo. Sí. ¿Cómo eh, me van a tapar aquí en una chacrera? Me ven, estoy de la chacra, me van a tapar el tipo de tapadores No, pero yo quiero preguntar que están ahí, para qué? una vez ya está la prenda acá, Ay, Dios pues ¿a usted no tiene estatuto, pero ustedes, mira, están. Yo no estoy abriendo la prenda que va a llegar. ¿Por qué? Pues la de ahorita con un tapador para mis escondir, ya. Sí. Con un film Señora, sí, sí. Ahora, ¿qué Me imagino que sale molesta usted, sí, señora. O sea, aquí, sí. lo aquí lo atendían, pero dice que ya no están. Sí, yo, el señor, también este quería con él y conversado, me dijo, ándate a la prensa, me dijo. ¿Quién es el señor que está El acá? señor que está ahí ay, pues, por el... Ah, este fue el señor que le dijo que fuera a traer a la prensa. Ah, ok. Ese señor está embarradísimo en Omega Pro, solo que él lo niega todo. Es este sí, señor. Cielo, aquí me dijo, quería por esto el... El, el, el. Yo le dije que vaya a la prensa. Pues. Ya. Y lo denuncie. Pero, ¿dónde están ellos? Uh -huh. ¿Dónde ahí están ellos? Él, él, el ahí estaban ellos ahí. Ahí estaban ellos ahí. Son Estaban otros trabajadores. Él. Si la señora María aquí ha estado ella. La señora María venía del sitio. Le dijiste que va a venir. Te montan ellos ahorita. Nosotros no. Ya no, no trabajan. O sea, venir. ya no están acá ellos ya. Ya no alquilan no, cuarto, No hay nada. No nada. Nada. nada. ¿Hace qué tiempo ya? Visita, ¿Hace qué tiempo aproximadamente? Un año, ¿Un año? No, Pero la señora dice, no, se dice? Este que ha venido, Ya, Han venido a la visita de otro que está en otra empresa Y si quiere, va a traerlo Ya, vaya. Muy vaya, vaya, bien, señor, entonces vaya, ¿qué vaya. Es que pide ahora Oh, está bueno Ahora pide, señor, que me sí, hagan justicia si haga ustedes usted, ¿Cómo van a hacer así? Pero el señor no era que iba a ir a traer a alguien más ¿Por qué se volvió? Vaya, traiga el señor, vaya Vaya, vaya Yo pido que me hagan justicia, señor ¿Cómo van a hacer que... El señor, de acá yo he venido, aquí no hace ni 15 días, ahorita he venido, toco la puerta y nada, nada, tal, y por eso yo, yo renuncio más bien que me, la señora me devuelva mi plata nada más, porque él, yo he venido a dejarlo acá y ahora ya te, el señor dice más de un año, no, yo he venido siempre para acá a buscarlo. Y... Increíble, como que, que qué, qué gente está, de verdad, de verdad. Cuando caen esos esquemas, es donde usted ve realmente cómo son estas personas, porque al principio, cuando están pagando, eh, todos se te presentan con, con un aire de benevolencia, con un aire de que yo solo quiero hacer el bien, y al final es cuando se ve realmente cómo son. ahí he encontrado. ¿Cómo se llama la señora que le ha estafado? La señora que le he estafado, ¿cómo se María, llama? María, ¿qué María, ¿qué más? Valdera. Sí. ¿Sería de acá de Guamachungo, ¿Está tan Alto es la señora. ¿Ya? Sí. ¿Y sí. que le devuelvan sus mil soles? Sí, yo quiero que me devuelvan mil soles porque mi hija no, no va a trabajar para él, que le regalen plata. ¿Está seguro usted que es de la empresa Omega Pro? Sí, dijo? yo estoy seguro porque Pro yo, yo le, le he puesto acá y el señor ahora dice que no. este día que sí me ha dicho, antes a la prensa, me dijo. Yo le dije, ustedes están en y aquí como... Eh, varias, varias palabras hablan, señores. no quieren bajar, parece señora. No quieren, se esconden ahorita, ya se escondieron ya. Sí. ¿No van a bajar, parece? No, no, no, no van a bajar, son estafadores. Este. Vea, van a estafar a un pobre porque somos de la chacra nos hacen así. ¿Usted va a denunciar a la ronda campesina? Sí, yo voy a renunciar porque mi plata no lo voy a regalar, que mi hija trabajado. Para, para él. Sí. Ajá, usted sí. pide que le devuelvan sus mil soles. Sí, pido que me devuelvan mil soles, aunque no me dejan arriendo lo que me han ofrecido, pero que me devuelvan mil dólares de mi hija que ha trabajado, quiero yo. muy Te bien. Muy bien, muy bien ahí está entonces nosotros, con el permiso también del señor de, eh, encargado aquí de la recepción, eh, él nos ha estado dando algunas declaraciones, está intentando de que los jóvenes que supuestamente están arriba puedan bajar, no quieren bajar, escuchamos algunas palabras por ahí, pero bueno, aquí lo importante de, de esto es que otro caso más estamos tocando de supuesta estafa, otro caso más de supuesta estafa que está ocurriendo con, supuestamente, la empresa Omega Pro. Una señora, María Valdera, de Natural de Sazón Alto, según o vive ahí ella, pues no habría este, directamente, según tenemos entendido, devuelto su dinero de la señora que le dijo que iba a ganar 3 mil soles en un año. Y bueno, hasta el momento no ha recibido un solo sol y encima ya no puede retirar su dinero. ¡Qué increíble! Increíble, la verdad. Qué difícil. Eh, chicos, esta es la, la información que le quería traer, que viéramos, que analizáramos. <tose> para que ustedes eh, realmente analicen y, y, y, y que han descubierto, cómo realmente son esas personas, que han descubierto cómo realmente actúan. Y que ustedes cuando vuelvan a ver un personaje de estos. Que ustedes los vean con autos lujosos, que ustedes lo vean eh, con saquito y corbata. Eh, y ustedes vean que les quieren bajar el cielo y las estrellas. Realmente hay mucha tela que cortar detrás de todo eso. Y hay muchas personas que me escriben, Emanuel, ¿qué opinas de esta empresa? ¿Qué opinas de esta otra? ¿Qué opinas de esta otra? De verdad, gente, a mí... Cada vez que me preguntan eso, yo lo que, a mí lo que me da es tristeza, lo que me da es eh, es, es, es es dolor por, de, del hecho de ver de que con todo el trabajo que se ha realizado en este canal, con todos los videos, con toda la información que se ha eh, presentado, que se ha expuesto, aún así hay personas que no tienen la capacidad de analizar una empresa por sí mismos, no tienen la capacidad de, de discernir, de investigar, de buscar información por ellos mismos. Y muchos prefieren realmente que sea otro el encargado de sus finanzas, que sea otro el encargado de decirles qué está bien y qué está mal. Y yo creo que es en ese punto donde muchas personas se aprovechan. ¿Por qué? Porque si usted va a poner una cantidad de dinero significativa para su economía, vamos a ver, para su economía una cantidad significativa pueden ser mil dólares, podrían ser cien eh, dólares, podría ser eh, la cantidad que sea, pero que usted diga, esto representa una cantidad que me ha tomado mucho esfuerzo tener, inclusive gente que sacó préstamos, gente que hipotecó sus casas, gente que tomó dinero que no tenía y que no se tomó el tiempo de analizar por sí mismo, de investigar por sí mismo, es este tipo de personas las que actualmente no quieren hacer el esfuerzo de eh, estudiar un poquito sobre el tema no quieren hacer el esfuerzo de eh, hacer un análisis de este tipo de empresas y pues simplemente vuelven a caer porque dejan su economía, dejan su estabilidad económica en manos de otras personas. Por eso a mí cuando me escriben y me preguntan, Emanuel, ¿qué opinas de esta empresa? La mayoría de veces ni siquiera respondo. ¿Por qué? Porque a mí ese tipo de preguntas realmente lo que me da es tristeza, Lo que me da es decepción, de decir, y todo el trabajo que hemos hecho y todo lo que hemos expuesto, ya usted debería de tener la capacidad de análisis, la capacidad de investigar, la capacidad de usted, eh, todo lo que te están exponiendo, poder analizarlo, investigarlo y llegar a una conclusión por usted mismo. Usted no puede dejar su economía en manos de otras personas. Dígase un captador, dígase un youtuber, dígase una persona que usted se encontró en su casa, el carnicero, el peluquero de su barrio, lo que sea. Usted debería tener las herramientas suficientes para poder tomar una decisión. Y las herramientas se les están dando a muchos. Las herramientas son gratis. Usted simplemente tiene que poner un poquito de esfuerzo y poder llegar a una conclusión con todos estos temas de estas estafas. Chicos, eso fue todo. Chao.